hay que ver las licencias buenos días señoras y señores pasajeros en nombre de la compañía creative commons y de toda la tripulación les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a internet por motivos de seguridad y para localizar los recursos con mayor facilidad los dispositivos electrónicos y móviles deberán permanecer encendidos durante todo el vuelo por favor Comprueben que su mesa esté plegada, el respaldo de su asiento totalmente vertical, su cinturón de seguridad abrochado y la wifi conectada. A continuación, vamos a efectuar una demostración sobre la localización y uso de los recursos digitales. Por su seguridad, es importante que presten atención. Observen que el modelo Creative Commons proporciona licencias abiertas para materiales digitales de fácil utilización de forma que cualquier pasajero pueda libremente hacer uso de los recursos licenciados bajo este sistema cumpliendo las condiciones elegidas por el autor. Este vuelo cuenta con cuatro condiciones, cada una de ellas señalizada con un icono y un texto. Por favor, preste atención al significado de cada uno de ellos. By reconocimiento, obliga a citar al autor del material utilizado para su reconocimiento. SA, compartir igual. Obliga a distribuir obras derivadas del material con la misma licencia que el original. NC, no comercial. Prohíbe usar el material con fines comerciales o uso lucrativo. ND, sin obras derivadas. Prohíbe modificar el material original. Los materiales licenciados bajo Creative Commons presentan la combinación de una o varias de estas condiciones, dando lugar a seis licencias diferentes. Al final del pasillo están situados los materiales con licencia BY. Utilice, distribuya, combine y modifique los mismos con libertad, siempre y cuando mencione al autor. Junto a la cabina pueden encontrar los materiales con licencia BY-SA. Utilice, distribuya, combine y modifique estos materiales siempre y cuando reconozca la autoría y aplique a las obras derivadas la misma licencia BY-SA. Bajo sus asientos se encuentran los materiales con licencia by nd en caso necesario utilícelos y distribúyalos sin realizar ninguna modificación sobre los mismos y no olvide mencionar al autor. En el lateral inferior de las butacas hay materiales con licencia by nc utilice, distribuya, combine y modifique los mismos siempre y cuando reconozca la autoría de los materiales y no lo utilice para uso lucrativo. En caso de emergencia, se abrirán los compartimentos superiores y podrán acceder a los materiales licenciados con BY-NCSA. Utilice, modifique y distribuya los mismos únicamente para fines no comerciales. Reconozca al autor y comparta su obra derivada con la misma licencia BY-NCSA. En el caso poco probable de encontrar materiales con licencia BY-NCND, Utilícelos y distribúyalos mencionando al autor, pero no podrá alterarlos en lo más mínimo ni utilizarlos con fines comerciales. Como medida de precaución adicional, les recomendamos que utilicen siempre la licencia by sa para promover que los recursos se compartan con mayor facilidad. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. Hay que ver lo que está cambiando la educación. Pues sí.